Es este tipo de noticias de actualidad Juanma Fernández, buenas tardes Muy buenas tardes El llamado caso de Mucesa ya se dirime en los tribunales Sí, no tiene Juan Andrés desperdicio alguno La bochornosa declaración que se ha producido De una de las supuestas contratadas fantasma Que investiga la justicia Que fueron contratadas como asesoras en el cementerio de la capital Cuando recordemos gobernaba la ciudad del Partido Popular Contratada fantasma porque no apareció por la empresa Ana de Gracia Sí, ella ha mantenido buenas tardes ante el juez Que esa afirmación es falsa Que si fue a la empresa en tres ocasiones una para hacer fotos y otras dos para hacer finiquito. Y lo que resultó más llamativo es dónde está el trabajo que hizo durante meses. Le ha dicho al juez que un virus informático lo borró. Qué casualidad. Vamos, Granada, que fue quien denunció los hechos ante la fiscalía, se sonrojaba esta mañana. La vergüenza ajena y cierto pudor. Escuchar las declaraciones de una de las contratadas en Emucesa. Es sangrante que tantas personas acudan a sus trabajos todos los días y lo hagan responsablemente y entre tanto haya que escuchar que una persona ponga excusas peregrinas como una mudanza o un virus informático para que no aparezca ni rastro de un trabajo por el que cobraba 3.000 euros al mes de dinero público y que solo estuvo tres veces en la empresa y dos de ellas fueron para firmar el finiquito.